Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de la actitud y la vestimenta formal. Así que acompáñenme. Para empezar, en este video hablaremos acerca de la actitud. Esta puede ser determinada por un estado de ánimo o bien como un modo determinado. Hay tres componentes que conforman la actitud: las cuales son: elemento condicional, modo en que son expresadas las emociones o pensamientos, elemento emocional, los sentimientos que cada persona tiene, y elemento cognitivo, lo que el individuo piensa. Es importante también conocer las diversas características sobre la actitud, las cuales son estar siempre predispuesto al cambio espontáneo y a una flexibilidad innata. Son transferibles, es decir, se pueden responder a múltiples situaciones. Son el principal motor de influencia en relación a las respuestas frente a estímulos y a las conductas adoptadas. Y por último, se adquieren con la experiencia y la obtención de conocimientos en cada suceso que compone la vida de un individuo. Es decir, influyen en distintas conductas que el sujeto adopte. Ahora veremos los diferentes tipos de actitudes que existen. Estas adquieren o son influidas por diversas causas, como relaciones, creencias, experiencias, entre otras. Así que existen distintas formas ante situaciones muy similares. Pero hay actitudes que los especialistas han determinado gracias a ciertas clasificaciones, las cuales son... Actitud egoísta Personas que se interesan en conseguir satisfacer sus propias necesidades sin interesarse en las necesidades ajenas Actitud manipuladora Las personas suelen caracterizarse al punto anterior, a diferencia de que utilizan a los demás como instrumento para alcanzar satisfacer sus propias necesidades Actitud altruista. Este tipo de personas son totalmente diferentes a los puntos antes dados, ya que no se interesan por beneficio propio, sino en los demás. Y por último tenemos la actitud emocional. Estas personas suelen interesarse en los sentimientos y estado emocional de las demás personas. ¿Por qué adoptamos diferentes actitudes? La actitud que exponen los individuos ante su entorno y el medio social en el que se encuentran puede reflejar diferentes funciones según el resultado que se quiera alcanzar. Muchos especialistas afirman que la actitud adopta un grado de importancia considerablemente elevado dentro de un grupo o incluso una sociedad. Así que, mientras exista una actitud positiva la mayoría de los integrantes de un grupo, él mismo podrá decidirse que posee tendencia de evolución y adaptación efectivas, puesto que la predisposición de cada individuo es... Ahora hablaremos acerca del segundo tema de este video, el cual es la vestimenta formal. Para empezar, normalmente la ropa formal se lleva para seguir las normas, pero también sirve para infundir respeto, transmitir profesionalidad y mantener la distancia social. La ropa influye en las impresiones que causamos a los demás y en cómo estos son tratados. Nuestra propia ropa puede influir en la autopercepción. Ahora veremos la psicología de la vestimenta. El tipo de vestimenta que un individuo utilice puede darnos pistas de cómo es su personalidad, su nivel cultural, ambiciones, pasatiempos, lugar de origen, gustos musicales, condiciones físicas, complejos, entre otras. Al ir a una entrevista es de suma importancia dar una buena impresión, ya que tiene un gran impacto en la ampliabilidad del candidato. Ahora veremos algunas reglas del buen vestir para una entrevista de trabajo. 1. Averigua el código de vestimenta de la empresa 2. Opta por un estilo clásico discreto 3. Lleva ropa con la que estés cómodo 4. Escoge los colores apropiados 5. Vístete según el tipo de trabajo La primera impresión o el primer concepto que una persona desconocida va a tener sobre nosotros va a depender de nuestra apariencia física y por tanto de nuestra manera de vestir La forma en que vamos vestidos habla de nosotros, transmite información Da ahí la importancia de ir vestido de manera adecuada según las circunstancias. Así que la ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás. Por ello, adquiere tanta importancia para algunos jóvenes que encuentren en ella su identidad personal y su pertenencia a un grupo. Ahora ya sabemos acerca de la actitud de sus componentes y sus diferentes tipos, así como también de la importancia de la vestimenta, sus características, reglas, entre otras. Y cómo las dos tienen una gran influencia en la entrevista de trabajo y son de suma importancia y esenciales para tener una buena impresión al ir a tu entrevista de trabajo. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que sea de gran ayuda para tu futura entrevista de trabajo. Gracias por su atención y hasta la próxima.